Y Jesús uya a y no matizó para Judea, campa Ni Jesús o que y no matizó matlacuatequican, Juan No Juan Ne ni Salim pampo un pa un tlacame Un tlacame huachlaya hites ni más Joaquín Y Juan unuchi sequema, sequema y no marchitescá Juan o pésquenos no hizo que en Juan sequema hebreos, según que necesen tracat que chipawa nacayo yispan Dios. Jehová y cauyá que ni mangue que Juan. Te O Jehová mua anemia, y quizá anton de un río Jordán, Jehová tejua y techcopa o titenos noz, amant la guatequia, ni mang nochetlacat Qué más Juan o kimigli Misli? Chaca Juan es que sitla la dios cuatitlánilla de Neihuica. Neme Juan me cuál le une Nechka que y cuá y ni Cristo. Y y Juan Dios o cuatitlán y acapán. Ne un novio y es Juan un novia. Ni siquiera un novio, no Ni un novio. Ni ken Ni un novio. Ni ikate Ni Ni un novio. Ni siquiera Ni Y Ni un yehuan guatemua de neil Wicak más <tries> fue que no chitlakar. Un yehuan chale y panen san tal Ni y caun y Pero un yehuan va leva neil Wicak más fue que no chitlakar. Y juan teis de un ten kitak, ni man pero ya que nos toca un tlen que estoa. Pero todavía que nos toca un tlen que estoa, un Juan o que esto es nequi que estoa un tlen melawak. Un yahuan dios o kuastitlan, que estoa un y dios. Pampa dios o quemacac y espíritu y canuchi y huailes. Un tatlí que trasostra y conexen. Ni que noche y te y para noche tlejonka. Y Juan quien toca y conecta Dios, que pía en Melistli para nochipa. Pero un Juan que tlakamate, que y en y es que se un temor y castigo Dios.